Ay, antele, dile que no puede estar con él Que soltera tú la pasas bien Yo te tengo presa como mi rey. Dile lo que sea, pero miéntele Yo sé que a ti yo te enamoré Tú me enamoraste a mí también Si me hablaste, ¿por qué te guste? Dile lo que sea, pero miéntele Ay, antele, dile que no puede estar con él Sabes que ya le sacó los frenos Y que en la cama lo hacemos más rico cuando no comemos Tú eres adicto a mi veneno Y los cuernos de tu pueblo los se parecen al de un reno Yo sé que tú prefieres un hombre ajeno Miéntelo en su cara, di que no nos conocemos Dios dice que eso no es bueno Pero si te hago mal a ti entonces yo me autocontero ¿Por Porque no quiero romance Y tampoco siente que estoy a tu alcance Escapémonos los